interno. Tenemos una independencia política, pero realmente no tenemos ni una independencia económica, son repúblicas dependientes de las potencias centrales, ni mucho menos una, un nuevo orden que rompa con las relaciones coloniales. Por eso perviven las relaciones de servidumbre, de racismo, de semi-esclavitud de la población indígena y sobre todo una mirada muy eurocéntrica, ¿no? Por eso hablamos de un Estado-Nación con colonialismo interno, muy fuerte. Es un proyecto oligárquico en Europa, en, es algo Europa modélica, que yo diría que es Europa occidental o Francia. El Estado-Nación es un proyecto burgués, mientras que en América Latina, en la mayoría de los casos, vamos a hablar de unas oligarquías, las entes criollas y no tanto el proyecto burgués por eso es un Estado-Nación que desde sus inicios arrastra ese negado colonial eh, al mismo tiempo que las nuevas constituciones de las de nuevas repúblicas van a hablar de la igualdad de que todos somos iguales ante la ley en la práctica no vamos a tener ninguna igualdad o incluso en el nombre de la igualdad se van a llevar las políticas muy perjudiciales para los pueblos indígenas. En nombre de la igualdad, por ejemplo, se les va a quitar bestiadas. Bien, tenemos también en la cuestión económica, permanece el feudalismo con ciertos enclaves del capitalismo dependiente. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación en Europa Occidental va a tener estar relacionado con el surgimiento y el desarrollo del capitalismo industrial además mientras que en América Latina el Estado nación está acompañado con un régimen económico semi-feudal feudal, y con el capitalismo dependiente el capitalismo sobre todo extractivista que saca los recursos naturales eh, para las eh, potencias centrales y eso Podemos decir que se arrastra hasta hoy en día ¿no? esa, esa posición económica en la cadena mundial de América Latina. Además, vamos a tener una gran diversidad étnica, cultural y lingüística que desde ese proyecto de Estado-Nación homogéneo es visto como obstáculo o problema. ¿Sí? Siento que eh, un Estado-Nación tiene que tener una lengua, una religión, una etnia, incluso. ¿no? Esa etnia podrían ser la etnia mestiza, los mexicanos. En esa imaginación, entonces, no cabe la diversidad, no caben eh, no cabe los pueblos indígenas ni sus lenguas ni sus religiones, etc. Y vamos a tener también un fuerte sistema de castas: la casta como eh, un, un granaje entre la clase y la etnia y la raza, ¿sí? y un fuerte racismo también. Segregación social, jerarquización social, según la raza. Se dice también que América Latina son los estados que crean naciones, que sobre todo son estados políticos, con naciones políticas, que se imponen sobre poblaciones diversas. Por eso alguna debilidad de identificación nacional. Eso a lo mejor, México avanzó mucho más que los países de América del Sur en afianzar una identidad mexicana fuerte. Pero en el sur vamos a observar, eh, incluso actualmente, a lo largo de todo el siglo XX, esa negación de no somos bolivianos, por ejemplo. ¿no? Somos aymara, somos quechua, no somos bolivianos. O la identificación nacional está en el segundo lugar, o en el tercero. ¿Sí? y por eso decimos que en América Latina va a predominar el concepto político de la nación ¿qué significa la nación política? Que, son, eh, que se define a base de la ciudadanía todos los ciudadanos de un territorio llamado Bolivia de un territorio llamado Perú, México son mexicanos, peruanos, bolivianos ¿Sí? a base de los derechos y eh, obligaciones ciudadanas por supuesto, el esfuerzo desde los estados va a ser de construir todos nosotros cierta comunidad también cultural, también lingüística. Por eso es esfuerzo desde arriba de unificar a través de la educación, del ejército, de unificar esa población. Para que sí realmente sienta ser mexicana, boliviana y no diga como eh, lo dicen algunos aymaras en Bolivia, yo soy aymara con pasaporte boliviano. Me parece que esa frase nos puede ilustrar un poco eso de la identidad. Mi identidad real es identidad étnica, es identidad del pueblo que es Aymara y mi pasaporte es boliviano, es una nación política solamente, mi pasaporte. Y ese estado de nación latinoamericano con una visión de sus élites muy estrecha, muy colonial, muy eurocéntrica, ¿Cómo va a manejar la diversidad? Diversidad vista como algo negativo, siempre. Que es últimamente cuando se elogia la diversidad. Últimamente a partir de los 80, 90, también con propósitos diversos. Pero hasta entonces la diversidad es algo negativo. Tenemos que ser uniformes, iguales. En la diversidad étnica, a lo largo de la vida de las repúblicas, en el, se maneja a través de genocidio, es lo primero que se ocurre, nos vamos a matar a nosotros. ¿sí? Genocidio y etnocidio, que están muy cercanos, etnocidio más bien se refiere a muerte de una cultura, de una etnia, que no tiene que ser una muerte física de, de las personas. Pero sí, por ejemplo, de su desplazamiento, de sus tierras, van a la ciudad, pierden su cultura, pierden su lengua, desaparece un pueblo. Entonces es más bien ese enfoque de etnocidio. Aculturación e integración forzosa, a través de la educación, a través del trabajo asalariado. Nacionalización, significa ya no son aymaras, quechuas, no son indígenas, son, son los mexicanos y bolivianos. Campesinización, ya no son indígenas, son solo campesinos. Y reconocimiento subordinado, sobre todo se trata aquí de la época multicultural. Sí los reconocemos con su diversidad, pero como pero subordinados a una visión única que seguimos teniendo. También la diversidad geográfica va a ser eh, un gran problema para la formación de esos estados, pero no nos va a interesar aquí mucho pero contra esa diversidad geográfica vamos a tener diferentes eh, políticas centralismo, federalismo, autonomía autonomía es una cosa jamás reciente entonces ¿cómo manejamos esa diversidad geográfica? ¿nos reforzamos con un estado centralista fuerte? ¿o hacemos un estado federado? Eh, y México es el ejemplo de cómo puede ser oficialmente federalista y en práctica centralista pero aquí nos va a interesar sobre todo la, el manejo de la diversidad étnica. Eh, aquí tienen un, uno de los censos de la población indígena americana, no sé si se, se ve bien o no. Eh, pero los países con mayor porcentaje de la población indígena en el sur, porque en el norte tenemos que eh, vamos a Guatemala, que es eh, donde la población indígena es más que la mitad, de la población, Bolivia, aquí dice 71%, eh, Ecuador, Perú, entre 43 y 47%, y Chile, que eh, eh, la población no son menos, llega al 10%. ¿no? son diferentes porcentajes, vemos que la mayoría de los países que nos va a interesar hoy tienen la población indígena bastante numerosa, que es incluso más que la mayoría de la población del país. Entonces, cuando formamos un Estado-Nación con eh, las mayorías indígenas, no podemos tratar el tema como tema minoritario, como no? de hecho siempre me intentan tratar los Estados-Naciones. El tema indígena es un tema minoritario o de minorías, y derechos de minorías. ¿no? Incluso si vemos México con su 14% aquí en ese censo, porque sabemos que los censos difieren, depende cómo hacemos la pregunta, depende de, de quién a quién preguntamos, eh, si es un censo oficial del estado, si es un censo como ese del Banco Inter Interamericano de Desarrollo van a variar los resultados. Pero incluso México con 14% realmente tiene la mayor cantidad de la población indígena en toda América Latina en, en números absolutos ¿por qué 14%? porque lo comparamos con la totalidad de la población ¿vale? como son muchos los mexicanos eh, sin embargo en cuanto a los números absolutos la población indígena es la mayor de toda la América Latina aquí ya, ya conté un poco eso de esa relación de la nación de las jóvenes repúblicas con la población indígena en todo el siglo XIX, incluso el siglo XX, en los países andinos, carece el sentido de la nacionalidad. Aquí podemos eh, marcar una diferencia con México, donde tempranamente, incluso ya en el siglo XIX, se establecen eh, las políticas nacionalistas. Eh, por, por supuesto diferentes al siglo XX, sin embargo, que ya manejan eh, cierto legado histórico indígena y que ya producen cierta identificación de la mayoría de la población con lo nacional. Mientras que los Andes, incluso en el siglo XX, vamos a tener un, un, eh, esa carencia de la identificación de la mayoría de la población con lo nacional. En ese sentido, la nación y el discurso sobre nación va a ser muy elitista muy de esas oligarquías, muy europeizado, y la mayoría de la población, en términos de la población indígena, también mestiza, no se va a identificar tan fuertemente con, con esa palabra nación. Eh, y lo que también dije, la perpetuación del régimen colonial en el régimen republicano, donde sí cambian las leyes, sí tenemos unas eh, constituciones muy progresistas en aquel tiempo, de la igualdad, que eh, oficialmente eh, porque uno no reconocen la servidumbre, pero después en la práctica, en las leyes...